Las recomendaciones para los que estén armando un zapper de Bob Deck es, con respecto al led bicolor, si no consiguió un led bicolor usted le puede poner dos LED comunes de modo paralelo, pero que estén con las polaridades opuestas de esta manera, al poner los dos LED juntos con las polaridades opuestas vamos a tener los dos signos de polaridad en los dos lados y vamos a hacer que prenda y apague las lucecitas otra recomendación con respecto al a la caja de su construcción uno puede adquirirlas en la casa de electrónica de una fabricación ya hecha para circuitos eléctricos o electrónicos y con unas mechas o brocas y un taladro se le van aplicando los agujeros para el potenciómetro el jack individual con pata de corte mono que va en la cajita para la salida de los electrodos o simplemente se le puede poner cables con pinzas anulando el jack en el integrado en la pata 7 iría un cable a la, al potenciómetro de 100K de ahí a la resistencia de 820 ohm y de ahí un cable al electrodo y de esta manera podemos evitar un jack con respecto a las baterías de 9 voltios hay un circuito que ahora no recuerdo su nombre pero que con pocas piezas electrónicas podés hacer un multiplicador de tensión y llevar esos 9 voltios de una sola batería a los 27 necesarios para operar el zapper de Bob Beck. Ahora estamos viendo la placa base para montar los componentes del zapper de Bob Beck. En la figura podemos observar claramente cómo son las pistas para no utilizar cables en la construcción del zapper. Luego, de manera aérea, vamos a colocar el potenciómetro en una cajita plástica y el jack atornillado también a un agujerito que tenga la cajita plástica. También podemos poner los dos LED comunes paralelamente en posiciones opuestas. ¿Qué es la pulsación magnética? Los imanes estáticos como terapia de salud han ganado en credibilidad y uso en las últimas décadas. El poder curativo de los imanes es bien aceptado en los círculos de salud natural. En Canadá, las licencias gubernamentales incluso reconocen el uso de la cama magnética como un dispositivo médico. Con el uso de imanes estáticos, el polo norte, polo que busca el sur, del imán, tiene cualidades curativas diferentes que el polo sur. La terapia del polo norte se describe generalmente como... Contracción, curación, alcalinización, mientras que la terapia del Polo Sur se describe como estimulante. Dicho esto, una gran cantidad de estudios traducidos de ruso y japonés, como ejemplos, no diferencian entre el norte y el Polo Sur para la curación eficaz. Los campos magnéticos pulsados, además de las cualidades curativas de los imanes estáticos, producen microcorrientes de electricidad en las células del cuerpo y en los tejidos. Este fue el propósito de Bob Beck en el desarrollo de un generador de impulsos magnéticos para la salud. La investigación en el Colegio Albert Einstein de Medicina y las numerosas patentes presentadas demostraron la eficacia de microcorrientes para neutralizar patógenos en sangre y agua. Bob se dio cuenta de que un sistema para crear microcorrientes en órganos o tejidos específicos del cuerpo ayudaría a acelerar el proceso de neutralización de patógenos y por lo tanto ayudaría a fortalecer el sistema inmunológico. Durante una conferencia en el Congreso Mundial de Ciencias en 1994 y durante una entrevista grabada en 1998 explicó cómo un campo magnético pulsado funcionaría tanto en la linfa como en otros sitios del cuerpo. No hay manera de alcanzarlos, ganglios linfáticos, excepto por campos magnéticos, y esto nunca se ha mencionado en ninguna parte de la literatura. El trabajo en su tejido linfático es lavar estas toxinas, lejos. Usted tiene cuatro o cinco veces el volumen de tejido linfático en su cuerpo como usted tiene sangre circulante. Y Dios no cometió ningún error. Eso es para llevar los productos de desecho. Ellos, productos de desecho, salen a través de su piel. Hacen que su piel pica, exudan y por lo que necesitamos otro dispositivo añadido que pondría una carga eléctrica, una EMF trasera, electromotive force, en los diversos tejidos, así que si tenemos un campo magnético variable en el tiempo con un tiempo de subida de microsegundos, dos milisegundos o microsegundos el tiempo de caída, cuando se pone ese campo variable en el tiempo, debe ser variable en el tiempo, no se pueden usar imanes permanentes, cuando se pone ese campo a través de su cuerpo que es un conductor, usted tiene agua salada, su sangre salina, su orina, sus lágrimas, su saliva, cada célula en su cuerpo es un conductor. Bueno, ese voltaje que es generado por la parte posterior EMF en el cuerpo está manejando las infecciones, los residuos infecciosos que todavía están flotando alrededor de su cuerpo. Un médico holístico y fundador de la academia, Kligard, declaró durante una entrevista grabada en un video, los campos magnéticos también son muy útiles en la creación de drenaje linfático y cuando hay congestión en los tejidos, donde el flujo sanguíneo está restringido debido a fluidos respaldados en un área. Por ejemplo, en un hueso de la mandíbula, con el propósito de drenar la linfa. Numerosos testimonios de las personas que utilizan un generador de impulsos magnéticos en los tumores, linfáticos, dientes y órganos, apoyan la eficacia de proporcionar el cuerpo con microcorrientes y terapia magnética. Los estudios de investigación sobre campos magnéticos pulsados, muchos llevados a cabo en Rusia, indican que son eficaces para mejorar la circulación, acelerar la regeneración de tejidos, regular el sistema nervioso, reducir la inflamación y aliviar el dolor. Estudios en los Estados Unidos indican que los campos magnéticos pulsados aceleran la cicatrización de las fracturas y han demostrado ser eficaces en fracturas que de otro modo no cicatrizarían. Los campos magnéticos pulsados han demostrado que ayudan aumentando el oxígeno en las células mejorando el metabolismo celular y mejorando e intercambiando mineral los estudios indican que estos beneficios han ayudado a las personas a superar enfermedades del corazón, pulmón gastrointestinales reumáticas y de la piel así como superar infecciones y mejorar la inmunidad en resumen hay muchos beneficios del uso de un generador de impulsos magnético plata coloidal iónica la plata coloidal iónica se conoce desde hace siglos por sus cualidades antiinfecciosas. Antes del desarrollo de los antibióticos por la industria farmacéutica, plata coloidal se utilizó ampliamente dentro de la comunidad médica. Hoy en día, la plata se utiliza por las propiedades antibacterianas en forma de compuesto para quemaduras graves, para las gotas en los ojos, de los recién nacidos, filtros de agua, volantes, de vehículos y muchos más. Las compañías han desarrollado vendajes de plata iónicos que se utilizan con gran éxito para combatir la infección y acelerar la curación dentro del hospital y la configuración médica. La investigación sobre el uso de productos comerciales de proteína ligera de plata que se ha llevado a cabo en dos universidades, en de Micro Silver Bullet de M. Paul Fauber, el doctor. El autor describe pruebas en la Universidad de Toronto sobre su producto de proteína de plata suave mostrando que no era tóxico para los animales, incluso en grandes cantidades. Otra empresa tuvo su proteína de plata suave probado en una universidad de Estados Unidos en 1999. Esta investigación demostró que el producto era eficaz contra una variedad de bacterias virulentas hacer su propia plata coloidal iónica. A principios de la década de 1990, Bob Deck tuvo la idea de fabricar plata coloidal iónica utilizando tres bacterias de 9 voltios. Quería ser posible que los individuos fabricaran su propia plata coloidal, cuando se hace eléctricamente usando solamente el agua destilada y los alambres de plata que son 99.99% .99 puro. La plata producida está libre de impurezas. Se produce plata tanto iónica como coloidal para asegurar un pequeño tamaño de partícula. Para mantener el tamaño de partícula pequeño es mejor limitar las partes por millón de plata coloidal iónica a 3 a 6 ppm. Hay otras dos maneras de mantener el tamaño de partícula pequeño. 1. Calentar el agua para aumentar la conductividad y acelerar el proceso. 2 uso de una unidad de corriente constante, no es necesario calentar el agua con corriente constante la plata coloidal también se puede hacer añadiendo unas gotas de una solución diluida de sal marina esta es una manera rápida de producir plata coloidal pero el tamaño de partícula será mayor debido a la formación de cloruro de plata por esta razón no recomendamos que se use el método de la sal si uno bebe plata coloidal a más largo plazo. Tamaño de partícula y argiria. Un pequeño tamaño de partícula es importante para que el cuerpo use y maneje con éxito la plata coloidal iónica. Existe el riesgo de desarrollar argiria si el tamaño de partícula es demasiado grande. Si el tamaño de partícula es demasiado grande, para que el cuerpo procese fácilmente la plata... El sistema linfático debe manejar estas moléculas más grandes si el sistema linfático lleva las moléculas para la excreción a través de la piel la argiria puede desarrollarse argiria es un resultado de la luz golpeando la plata para darle más oscuro argiria puede ocurrir en todos los órganos no es notable sin embargo hasta que las moléculas de plata son forzadas hacia afuera a través de la piel tenga en cuenta ...que con miles de personas bebiendo plata coloidal desde 1999... ...han habido pocos casos reportados de argiria en varias décadas. Hay alguna necesidad de precaución. El ministro de Medio Ambiente de Columbia británica... ...en un documento sobre calidad del agua, 7 de agosto del 2001... ...que describe la toxicidad de la plata para los microbios de agua dulce... ...y los microbios marinos. Afirma con respecto a los seres humanos... Las poblaciones que son inusualmente susceptibles a sus efectos tóxicos de la plata son aquellos con dietas, deficiencias de vitamina E o selenio, o aquellos con deficiencias genéticamente basadas en el metabolismo de estos nutrientes esenciales. Las poblaciones con hígados dañados y aquellas expuestas a niveles muy altos de selenio en su dieta también están en mayor riesgo. Algunas personas pueden presentar una alergia a respuesta a la plata. El documento fue preparado debido a la descarga de laboratorios de fotoprocesamiento y electrónica de estado sólido. El informe también dice, para el humano, el animal de laboratorio, la vida silvestre y el agua potable para el ganado y para las industrias de procesamiento de alimentos en los que el agua se incorpora al producto, no parece necesario un criterio de plata. La plata es un desinfectante para bacterias no esporas en concentraciones aproximadamente mil veces más bajas que los niveles de los que es tóxico para la vida de los mamíferos. Un informe del gobierno canadiense de septiembre de 1986 sobre la plata afirma que la cantidad de plata que causa argiria en el hombre no se conoce con precisión, pero Hill y Pillsbury señaló que la inyección de mil mg de plata como plata Arspenamine, producido esta condición. Obsérvese que la inyección no era plata iónica, sino más bien un compuesto de plata. Los compuestos tienen tamaños moleculares mayores. Un análisis del pelo determinará si usted es bajo o alto en selenio. Sería conveniente consultar a un profesional de la salud natural para individualizar un programa de suplementos minerales. Por supuesto, es una buena idea cambiar su programa de suplementos de vez en cuando.